Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bueno, pues ha habido un poco de todo me decía uno en el canal si tú fueras mi padre sería genial porque seríamos ricos y digo, pues no, no yo no soy rico, ni mucho menos o sea, vamos eh, he, ido, he conseguido que mi cartera crezca un poco a lo largo de los años pero de rico, nada o sea, si alguien piensa que eh, cinco años se puede hacer rico sí si alguien piensa que a lo mejor eh, tener un par de millones de euros es ser rico, está equivocado. O tener un millón de euros es ser rico, está equivocado. O tener 500.000 euros es ser rico, está equivocadísimo. Pero equivocadísimo. Cuanto más tienes, más gastas. Alguien se piensa que tener un buen coche cuesta lo mismo que tener un utilitario. Que no, que no. Que nadie se confunda. Que si vives de esto, cada mes... En vez de hacer crecer tu cartera, una parte de eso va a darte de comer, con lo cual no está ahí, no está dentro. Son muchas cosas, son un mogollón de cosas. Eh, invertir y, y a la par vivir de ello eh, y, se, y salir adelante eh, no es no es demasiado difícil, pero no es tampoco un camino de rosas. Y... De verdad que ser rico va muchísimo más allá de, de meras cantidades sencillas. Bueno, dicho esto, la operación de luna de ayer salió muy, muy, muy, muy bien, la verdad. Ha salido todo genial eh, y encima pues nos estamos convirtiendo en ballenas de luna. Oye, a lo mejor algún día vale algo, quién sabe, no lo sabemos. A lo mejor los planes para arreglarlo salen bien y hoy nos encontramos con que... Bueno, pues en muchos de estos proyectos, yo no sé, el UST, yo creo que el UST sí que está muerto en sí, pero que no, yo no diría que no pueden sacar algo para, para relanzar Luna. Tiene mogollón de seguidores, yo no creo que vayan a, a desdeñar tanta gente siguiéndolo. De hecho, el volumen que hay hoy en Luna, en verde, eh, eso nos habla, nos habla mucho, muchísimo de la cantidad de gente que está con un ojo en Luna diciendo, oye, ¿por qué no? un pellizquín, un pellizquín, un pellizquín si haces un par de operaciones hay gente que está recuperando su, su dinero, gracias a, bueno, pues a esas fluctuaciones que está teniendo te haces una entradita tal cual, sales, entra, sale y al final pues, resulta que te encuentras con una cantidad de luna que dices oye, pues, pues no está mal, no está mal aunque yo ya os digo que, lo, que los primeros 100 pavos que metí, eh, ya los saqué, y, y lo único que juego es con beneficios. Ahí se quedan, y, y se van a quedar, yo creo que bastante tiempo, ¿eh? Yo creo que bastante tiempo. En fin, eh, estas son las cosas de la vida, las cosas del querer, eh, para que luego digan que en las crisis no se gana dinero. No todo es la ruina, no todo es un desastre, no todo es tal que evidentemente hay alguien que ha pringado pues sí, pero es que eso es la, real, la realidad del mercado os lo he dicho mil veces que el mercado no es tu amigo que el mercado es un cabroncete que está ahí viendo cómo te la juega y que el mercado sigue buscando ahora cómo volver a jugártela vamos a ver cómo está Bitcoin una cosita rápida de fin de semana de sábado a sabadete comenzamos campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita que por si no lo sabías es gratis pero no se lo digas a nadie es gratis bien, dicho esto la vela de ayer no fue una gran vela no cerró muy bonito ¿vale? invertido la de hoy, pues bueno, pues es, es sábado tampoco le podemos pedir peras a la higuera pero ¿cuál es la que nos importa? la vela semanal Señoras y señores, puff. La vela semanal a día de hoy es un cagancho. ¿Y por qué digo que es un cagancho? Pues porque lo ideal sería que cerrase por encima de esta zona de aquí, ¿vale? De la zona de estos cierres que, que hubo aquí, de apoyo a apoyo, en julio. Eh, 31.666 Uy, es 31.000 y el diablo Pues eso, más o menos sería la zona buena Esto no quiere decir que mañana no pueda empezar a recuperar bah, bah, bah, bah, Y subir ¿Por qué podría En un momento todo subir un poquitito? Pues porque el BTC 1 Admiración Cerró con una vela Oye, que no está mal Está bonita la vela Entonces, bueno Vamos a Quitar este gap que está, a ver, que tengo aquí la pintura, que se está listo, el que, no, el que no está cerrado es este que hay aquí arriba, ¿vale? si lo cerrásemos la semana que viene estaría bien, pero bueno, entonces, eh, aquí cerramos en 30.000, más o menos, en 4 horas, vamos a verlo en 4 horas, que me fío más, más del, del cierre, eh, 29.785, y el diario nos dice que 30.000. Bueno, estará, estará ahí. 29.800. Entonces, bueno, está un poquitito más arriba de donde estamos ahora. vamos Sería otro gap positivo. ¿Veis? Ya tenemos este que tenemos en esta zona. En la zona de 34 y medio hasta los... Aquí. Hasta los 35 y medio más o menos. Hay un gap de mil pavetes. Vamos a ver qué gap generamos esta semana. Si es que generamos alguno. A lo mejor no generamos ninguno. Pero... Lo que no está bonito, ya os digo, es esa vela semanal que acabamos de ver. Y eh, si vamos a diario, bueno, esta vela vamos a ver cómo termina. Así eh, si es capaz de que esto, esto, el apoyo de la Rose Line, otra vez, nuevamente, en, pero ya en cuatro horas, sea vale, un mínimo ascendente para seguir construyendo, abrir mañana por la noche, o bueno, puede seguir subiendo, mañana por la noche caer a la zona de apertura de los 30.000 más o menos haciendo un máximo, o sea, perdón, otro mínimo ascendente, y bueno, pues seremos felices y comeremos perdices, ya estoy pidiéndole yo demasiado al mercado. Pero bueno, de momento la pinta que tienes es esa, ¿por qué? Porque la forma que tiene, veis, la forma que tiene el RSI, aunque esto vino aquí, aquí... Aquí tenemos otra, pues tenemos una, dos, tres... Pero vamos a ver qué pasa cuando llegue a la zona del 50%, ¿vale? Esa es la zona, pues ya sabéis que... Pues veis como aquí cayó, aquí cayó, aquí cayó, aquí cayó... Aunque tuvimos una y dos veces que, bueno, bueno este poquito ahí... Que pasó un poquito por encima, pero... Mmm, nada que sea positivo real, realmente todavía. Eh, bueno, vamos a ver cómo... Cómo baila Miguel. Lo que sí es importante, ¿vale? Es que eh, tuvimos aquí una divergencia, ¿Vale? Aquí una divergencia. ¡Pam! Ahora ya, de aquí a aquí ya deja de ser divergencia. Ya empezó a, a, a escalar. Vamos a ver si sigue. ¿Vale? Y, esta, y consigue pasar estos máximos de, de, este, de esta divergencia y esta divergencia, los máximos que tiene están aquí, que es la zona que hay que romper para intentar ir a la zona de 35. Eh, es posible que la semana que viene, si sí, los mercados siguen animados, ahí esos, esos ánimos que tienen bastante positivos, eh, siguen así. ...y que nos den un empujoncito los mercados tradicionales... Eh, ...la dominancia de Bitcoin sigue subiendo... ...con lo cual para las altcoins no es nada bueno... ...pero bueno, el sábado no es muy importante... ...porque además estabas en una zona de sobreventa... ...perdón, de sobrecompra... <ríe> ...de la dominancia... Eh, ...veis que cada vez que sube... ...suele caer un pico y cae... Eh, ...aquí sí que hizo <ríe> un poquito de jugarreta... vale ...pero bueno, tarde, al final cayó... ...y cayó con mucha fuerza... Pero bueno, dentro de los ciclos en los que nos han movido, con un toque, dos toques, y este toque y este toque, pues siempre ha sido pico, pico. Aquí ya se mantuvo bastante tiempo y si hace un pico, pues lo normal es que, aunque, aunque haga una torreta de este tipo, una, dos y tres, piquitos, al final, boom. Aquí igual, ¿veis? Pum, pam, pam, al final cayó, Plus. Y una caída de este tipo, ahora mismo aquí, para nosotros es una muy buena subidita, ¿vale? En cuanto a Bitcoin. ¿Pero qué pasa con la dominancia subiendo esto tal? Pues que las altcoins están ahí medio-medio, ¿vale? Medio-medio. Cadena, muy bien, mirar de la zona de compra, la zona de mínimos justo la clavó, está rebotando, ya está saliendo de esa zona de máximo de la zona de compra. Bueno, pues eh, estamos en, en beneficio, bueno, que la haya comprado en esa zona. Así que, bueno, felicidades y enhorabuena los premiados. También muchas felicidades a mucha gente que he visto que ha hecho, no ha hecho compras, me habéis comunicado, eh, compras en en luna no impulsivas es decir que habéis dicho venga este porcentaje de mi de mi cartera lo arriesgo porque me lo puedo jugar no tengo ningún problema voy a ver si consigo algo y así habéis conseguido oye puedes recuperar un porcentaje importante de la inversión que tenéis en luna de la cual estabais un poquito jodidos pues oye felicidades enhorabuena porque así con cabeza se hacen las cosas aún así eh, tener cuidado porque ya sabéis que en cualquier momento se puede ir al carajo vale eh, Bien, eh, en cuanto al resto de las pues, altas, bueno, pues ya vemos aquí Luna que está como loco, 319%, 350%, estaremos viendo yo creo que en los próximos días cosas así. Eh los criptolocos estamos los fines de semana y vemos los precios pero vamos a ver qué pasa el lunes yo tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con luna el lunes luna el lunes luna el lunera estamos con una casi casi casi llena creo que el pleno y lunes no es el mañana pasado así que bueno a ver si nos ayuda y enchufa un poquito a, a, a, a luna evidentemente ANC está ahí igual de su hostiazo pues bueno a ver, a ver si a ver si consigue salir del del hoyo eh, lo tiene difícil, ¿vale? One Earth, 42%. Se ha topado justo con la M 20. Y venga, eh, Mir también, bueno, pues recuperando un poquito, pues se metió un castañazo también súper importante y la vela no, es, no está siendo tampoco de demasiado buena. Veis cómo se ha desinflado. Vamos a ver si después lo que hace es ir ahí ir a, por, a por esa mecha y cerrarla. Bueno, pues no estaría mal. Esta mecha que tiene por debajo, pues tampoco es... Bueno, vale. Eh, lo importante en este caso es que no hay mecha en esta vela, entonces es una vela bastante positiva eh, Maker también, bastante bien, bastante, bastante bien, lo que era la zona de soporte, ahora es una zona de resistencia y está llegando a ella, veis pa, pa, pa, pa, pa, eh, Maker se comporta técnicamente muy bien no sé, no sé y puede servirnos un poquito de guía, veis cómo en diario está llegando al 50% ¿vale? si el mercado va a estar mucho tiempo o, o bueno, bastante más tiempo todavía en Crypto Invierno, veis cómo vamos, lo vemos aquí perfectamente ¿Veis cómo llegó al 50%? Para abajo, 50% para abajo, 50% para abajo. Aquí pasó un poquito, pero no pudo, y para abajo. Entonces yo creo que posiblemente esto sea de pasar un poquito y siga para abajo. Dependiendo de... En eh, Maker sí si nos podemos fijar para saber un poquito que... Como, como, como un poquito un sensor del mercado, ¿vale? Eh, cadena excelente, un 20% arriba. Ya lo hemos estado viendo. Mana, 13,82. Bien. Bien. Esta zona que tenía que era una resistencia, se vino a esta zona de mínimos. Este mínimo de aquí, justo, ¿veis? punto de pivote, plaf, tocó ahí, rebote. Primera resistencia que tenía aquí, que ahora era resistencia otra vez, pum, arriba. EMA 20, si llega a esta zona de resistencia, pues luego seguramente vendrá a volver a tocar esta. Normalmente es un, es un movimiento muy típico, subo, bajo. La cuestión es que si pierde esta, si nos iremos bien abajo, y si no, volverá. A, a poder crecer, depende de cómo esté el mercado vamos a ir viendo y bueno, tener muy en cuenta esas zonas porque además están muy claras están clar, clarísimas pues, bueno. pues a seguir con ellas, Melos 16% también bastante bien y GRT otro 16 a ver si recuperan un poquito pero yo lo he dicho veis el volumen que ha mantenido Melos está muy bien aquí su, ha subido mucho el volumen fijaros aunque estuvo, estuvo bastante plano aquí con la caída del volumen 20. pero fijaros el volumen de hoy es, es un volumen fantástico el, casi casi el volumen, el, la vela verde más grande de su historia, quitando la de salida, bueno, no sé si la de salida, a ver, eh, no, si la de salida fue va, un poquito más grande, un poquito, eh, tampoco, tened en cuenta que nos quedan cuatro horas, o sea que está ahí, ahí, muy bien, está la gente comprando melos a, a tope, eh, NACA, las IOTAS, 8-20%, bueno, hay poquito, ya, ya sé que es poca recuperación, pero por lo menos algo es algo. Si a alguien le ayuda a salir de esas altcoins un poquito, a, a bueno pues a quitarse un poquito de morrayita y resetear un poquito esa cartera que tenía un poquito chunga, bueno pues eh, bienvenido sea, porque esto no ha terminado. O sea, es decir esto es esto es una parte importante de toda la caída que tiene, que hemos llevado y más en las altcoins, pero esto no ha terminado. Ah, yo no lo creo. ¿Tendremos algún rebote? Por supuesto, pero también volvemos a tener otros destrozos eh, también interesantes. Estamos todo en una sobreventa importante. Es momento de mm, posiblemente hacer buenos trades, de coger algunos beneficios, pero lo que he dicho, coger algunos beneficios, coger liquidez, coger dinerito. No lo dejéis ahí, de verdad. A no ser que me digas, bueno, es que este es un buen valor, lo quiero para Hall, vale, pues, pues te lo compro. Pero... Ya os digo que vamos a poder comprar más abajo. Ahí no se me quería en mucho tiempo y... Ah, bueno, me decía alguno, abuelo, se te va la pinza, si es que no sabes. Ya, ya, ya, no, no tengo ni idea. Yo no tengo ni puta idea, pero las cosas que he dicho se están cumpliendo. Todas. Bueno, casi todas. Alguna... También me equivoco, a ver. <ríe> Bien. ¿Veis la mecha que hizo aquí Waves? Pues posiblemente el primer apoyo sea aquí. Una vez que toquemos, vamos a ver qué pasa. Porque tenemos... El siguiente punto de pivote, bueno, tenemos uno y dos, que bueno, pues son caídas bastante bajas. Eh, no ha llegado todavía a salirse por abajo en sobreventa, que es el punto que yo le espero, y posiblemente ahí sea donde sí le me pueda meter un poquitito, un poquitito depende de cómo esté también contra el dólar o contra el dólar o contra, o contra Bitcoin ya lo veremos eh, nuestra querida SIS también está por ahí haciendo el loco eh, y bueno, pues un poco más que comentar porque bueno, está siendo un sábado con las equipos bastante neutrales eh, importante sería que realmente este punto que tenemos aquí en la Rose Line sea un mínimo fijaros en eh, la coña que nos hemos llevado desde julio vale, desde cuando me falló aquí, con esta tontería y al final se ha cumplido eh, es tremendo, pero es lo que tiene cuando no te da tiempo a, a llegar arriba fijaros que teníamos aquí el TP1 marcado como objetivo del año en 78, si no me equivoco estaba en ¿eh? 79, 80, bueno eh, tengo otro que es el, el objetivo real que está entre 78 y 82 eh, es el TP1 medido de, de FIBO eh, ostras nos quedamos por, por eso, por 9000 dólares eh, ...vamos a ver... ...vamos a ver qué pasa en la parte inferior... Eh, ...sí que es posible... ...por lo que vimos ayer... ...por el volumen... Eh, ...que podamos... Eh, ...bajar... a rellenar esta zona hueca... ¿vale? Eh, ...vamos a ver qué narices es lo que... ...decide hacer el mercado... ...vale... ...paciencia... ...mucha paciencia... ...mucha templanza... Eh, ...medir muy bien... Eh, ...el peor escenario... ...para guardar liquidez... ...hasta ese peor escenario... Y a partir de ahí, eh, sin volvernos muy locos, eh, comprar o cada uno caga lo que quiera. Yo es lo que digo, lo, yo, lo que yo voy a hacer. Um, hay mucha gente que uh, se está volviendo. Ah, ya, Bitcoin va a sobrevivir si cae a 25.000, si cae a 24.000, si cae a 20.000. Tenéis que haber visto vuestro Bitcoin en 3.000 cayendo desde 12.000. Tenéis que haber visto Bitcoin cayendo, pero auténticas barrabasadas y burradas en un día. Esto, de verdad, esto no está siendo nada. No está siendo nada. Está siendo muy, muy, muy suave, muy, muy cómodo. Muchísimo mejor. A lo mejor yo lo veo así por las experiencias anteriores vividas. Evidentemente. Pero que hay un mojón. O sea, hay un mojón. O sea, esto está siendo un paseo. Vamos a ver lo que queda. Que es lo que a mí me preocupa más, lo que queda. Porque ahora mismo, imaginaros desde donde estamos una caída brusca 22 a la, a la línea de 200 en semanal. ¿vale? Si nos venimos aquí en semanal y encendemos el All in One, ¿vale? imaginaros ahora una caída así, plaf. ¿vale? Entonces, en ese escenario y con una mecha, ¡paf! os tenéis que plantear. ¿vale? Eso es lo que hay que plantearse para tener el culo cubierto. Y además, todos los, los, los alumnos, por lo menos los alumnos, seguro, sabéis eh, positivamente en todo este tramo que os he estado diciendo dónde está el soporte natural, en 20.000. ¿Dónde tengo yo todas mis operaciones protegidas? Por debajo de 20.000. Todas, en absoluto. Y proporcionalmente, evidentemente, en Ethereum. ¿Ahora sabéis por qué? ¿Ahora ya lo estoy viendo? pero bueno, no pasa nada. En el siguiente cripto invierno, es decir... Estamos en mayo del 22, en mayo del 26, vais a ser la hostia. No os va a toser ni Cristo. No os va a toser ni Cristo. Y eso es lo importante. Y eso, ese es mi objetivo hacia vosotros. Así que, bueno, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.